repletos de carnalismo, tratando de sobrevivir en esta zona de guerra Pero lo que ahora sé bro, es que necesito oh. a mi familia para hacerla Y todos lo haremos, oh hasta tú, pinche juras, Yo. policía de mierda hey, No te hagas para atrás, la vida es un riesgo, tú mismo lo dijiste, vos. Pues órale, aviéntate el ring y lánzate, carnal, eres un cabrón Arregla tus asuntos, bato. Caí puto! Puros carnalitos, andamos prenditos. Caemos la escena y caemos el ritmo. Puros carnalitos, andamos prenditos. Puro bato loco, puro bato bien guito. Puros carnalitos, andamos prenditos. Caemos la escena y caemos el ritmo. Puros carnalitos, andamos prendidos Pero estamos locos sobres gomita oscuro prendete el foco Ando agradecido por los carnales Que me hicieron creer en la amistad Porque sé muy bien que con ellos Aquí no hay falsedad Porque con ellos se ve La puritita realidad La puritita realidad bien guido, puros carnalitos, andamos prenditos, traemos la escena y tenemos el ritmo, puros carnalitos, andamos prenditos, puro vato loco, puro vato bien guido, ni en las buenas ni en las malas, no nos rajamos, Ay, sé que hay tiempos buenos, y tiempos malos, somos la orilla de lobos, así siempre nos cuidamos, somos tres pinches carnales, sangre de hermano, y cabrones Y nos dejo a mis carnales, no los cambio ni madre, madre. En las buenas y en las malas, somos leales, somos leales. Ah. Caemos la escena y caemos el ritmo. Puros carnalitos, andamos prendidos. Puro vato loco, puro. Somos nosotros llenos de carnalismo No se pueden meter otros Llegamos como sismo haciendo un terremoto Entre nosotros nos cuidamos Pues somos algo más que hermanos Nos la vivimos cantando y también rimando Y así sueltes madre en el cantón Con puro pelón Santa MX y el Junior sacando flow Pura rolas bien chingonas Pura rimas bien perronas Somos tres bastos locos Que vamos poco a poco que vamos poco a poco, puro Porque carnalitos, listos, andamos ángel, prenditos. Caemos la escena si y caemos el ritmo. Puros ¿Ah? carnalitos, andamos prenditos. Puro bato loco, puro bato bien padre, Puros carnalitos, andamos se prenditos. Se caemos la escena y, la y su caemos el ritmo. Puros carnalitos, andamos prenditos. Dos, puro bato loco puro bato bien y otra vez el JDH y el Saicovan tenemos algo mejor el Santa Junior ¿Tenemos sigue récords.